Tenía muchísimas ganas de hacer esto, a ver qué pasa. Ver el... O sea, el grifo. El grifo ha cambiado un 100%, está nuevo otra vez y encima protegido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo el nuevo producto de Higiene Life en esta época de confinamiento, de virus, de bacterias, de movidas. Ya estoy preparado para instalarlo, en principio es algo que está un nivel por encima de los productos de uso doméstico, es nanotecnología y más que palabras quiero ver los hechos. Así que voy a aplicarlo y vamos a ver cómo se sucede en el transcurso de los días. El producto es este y bueno, ya he limpiado toda la que estoy siguiendo el paso a paso. Limpié toda la grifería, o sea... Lo limpié lo mejor que pude, aunque hay manchas que no salen. Y tengo aquí preparados mis guantes y las galletas correspondientes. Vamos a darle. Primero hay que aplicar. Bueno, primero hay que limpiar bien y la superficie tiene que estar seca. Ay, perdón, se me olvidé de enfocar con la cámara. Tenía muchísimas ganas de hacer esto. A ver qué pasa. Botes el bote es nuevo. Tiki, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí va. Quiero ver qué pasa cuando aplico el producto que limpia. O sea, este primer producto. Voy a poner acá, así Mientras que hablo. Este primer producto lo que hace es que quita los restos de productos de limpieza para preparar la superficie, para luego aplicarle este y que quede una capa, una capa de cristal eh, resistente a los ataques de virus ácaros. Bacterias y todas las porquerías Bueno, a ver me, me mataba la intriga de saber si esa Ah, pues sí que salen, ¿eh? Hostia, pues sí que han salido, ¿eh? mira Porque le di antes con todo lo que tenía Y no lo pude sacar, ¿eh? Impresionante, mira mira esto Y mira esto Alucinante, o sea, la... es verdad que El, el producto de que prepara las superficies es brutal. me gustaría mantener el móvil aquí a ver si lo puedo hacer me bueno, cuesta un poquito Ahí se debe, ¿no? bueno ya como como reparador de superficies el producto 1 es alucinante, porque lo que hace es que eh, deja totalmente abierto el poro, por decirlo de alguna manera, para que luego el producto nanotecnológico pueda incorporarse bien a la superficie. Cuando vos mirás la superficie... Acá le está costando un poco más, eh. Ah, no, ahí salió. Mirá. Joder, que cambia, ¿no? Lo bueno es que cuando le aplique este... ¿Se ve en el espejo? Lo bueno es que cuando le aplique este... ¿Cómo tendría que hacer la toma ahí, no? Cuando le aplique este... Va a ser alucinante porque le va a dejar una capa de cristal encima de la superficie y no va a permitir que la cal se vuelva a pegar, que la suciedad se vuelva a pegar y sobre todo los virus y las bacterias que es lo que más nos preocupa ahora. Pero bueno, de alguna manera es un, es un añadido. Dura tres años. 3 años, nosotros esto lo aplicamos en coches, bueno, este no, otro, que es para coches que se llaman protecciones nanotecnológicas, hay protecciones cerámicas y el resultado es alucinante y duran 10 años. En este caso, en, en lo que es uso doméstico, dura 3. Vamos a limpiar el grifo, siempre con guantes y la misma bayeta. Debo reconocer que antes, de que, antes de, de que esto esté totalmente. que queda muy bien, por cierto, de que esté totalmente libre de pasta de dientes y cepillos de dientes y todo el rollo, este es un quilombo que tengo todo por ahí, aprovecharé también para, para darle limpieza. Bueno, esto es una cosa que, que quiero mostrar: La, las superficies. Esto nos pasa con los coches. Tienen como micro arañazos que ya difícilmente van a salir a menos que se haga una especie de pulido. Con el móvil no sé si se llega a ver. A ver si lo consigo captar. Está bastante despejado, Pero hay ciertos micro arañazos. Que si los consigo sacar, genial. Lo voy a intentar. Y si no, ahora cuando apliquemos el otro. Probablemente... Haciendo un poco de tipo pulido, consigamos sacarlo. Vamos a hacer la prueba directamente. Ahora hay que esperar 5 minutos. Pongo pausa. Bueno, ya dejamos pasar 5 minutos y aproveché para cambiarme los guantes que se me habían roto. Para preparar la nueva galleta, que es totalmente diferente a la otra, encontré una función aquí en el móvil que me permite mostrar cómo la superficie de la grifería se va deteriorando con el tiempo esto, esto jode que te cagas o sea que se, te, que se te vaya arañando todo cuando estaba tan nuevo y tan bonito pero claro, los productos de limpieza la, o sea, al final van deteriorando el material y lo que vamos a hacer ahora además de estar prevenidos de los ataques microbianos pues lo que vamos a hacer es crear una capa de de cristal nanotecnológico si vos miras esto o se aparece parece como que parece como que es totalmente liso pero si lo miras con un microscopio esto tiene porosidades, tiene poros entonces al echarle el producto las nanopartículas tapan esos agujeritos de los poros y dejan una capa totalmente lisa de hecho se ve muchísimo se siente muchísimo al tacto cuando aplicas producto y cuando no vamos ahora a Chan, chan, llegó el momento. Esto vale caro, eh. Así que voy a echar. Vale caro y no anda. ¿Qué pasa? Ahora, ahora, ya va. Qué nuevito. Ahí está. Vamos a ponerlo. Y vamos a tratarlo con mucho cuidado. Voy a usar un dedito. Aquí me preparo. Esto de grabarme y hacerlo yo a la vez, no me no está haciendo, me sale muy, no me renta, como dicen los amigos de mi hijo. A ver, ahí le estamos poniendo, ahí va. Venga, voy a concentrarme en la grabación de un segundo. Estoy desparramando el producto. O sea, como ya lo hemos aplicado en millones de coches, cuando digo, bueno, millones, no, millones de coches no lo hemos aplicado la verdad pero sí que en miles y miles y miles sí. porque es uno de los servicios que más nos piden los clientes aplicarle una capa de cristal líquido a todo el vehículo es como si le aplicás. es como cuando le pones al móvil la, la funda protectora que le queda una, una capa de cristal por encima pues lo mismo le hacemos a los coches y lo mismo ahora lo puedes hacer en toda tu empresa, en tu oficina, en el teclado, en el ordenador, en pantalla táctil. Yo ahora se lo voy, a, lo voy a aplicar en todo. Te voy a ir grabando y lo comparto para ver si te gusta. Vale, sigamos. Vuelvo aquí al dedito. Ah, mira, se está secando este. ¿eh? Vamos a hacerle un pequeño pulidito. Qué peligro, estoy por abrir el agua. Voy a hacer un pequeño pulidito a ver si le saco algo de brillo. Que brilla, ¿eh? Vamos a darle ahora a este con mucho cariño. Primera y última vez que me grabo yo solo, ¿eh? Qué difícil es esto. Sobre todo cuando... Si te estás grabando vos mismo hablando o algo, pues mira Más o menos. Pero estar aplicando un producto. ¿Qué pasa con esto? Que si vos venís de la calle con virus en las manos, bacterias, porquería, tú te vienes a lavar las manos, tocas el grifo. O sea, cuando tocas el grifo, si tienes virus o bacterias, las dejas aquí, te lavas las manos y cuando cierras el grifo, vuelves a tocar el grifo. Entonces, este producto es justamente para eso la capa nanotecnológica, que por favor, primero, googlea qué es nanotecnología, cómo actúa la nanotecnología en la ciencia y tal y cual, ¿no? Y, y cuando volvés a tocar, cuando volvés a tocar la superficie, la capa nanotecnológica de cristal tiene cargas de energía positiva, bueno, son o sea si, silicio y todos los materiales que se utilizan en nanotecnología. También se usa mucho la plata, pero en este caso no es plata, es silicio, yo estoy leyendo bastante. Y vamos a dejar aquí, voy a, voy a trabajar sin el móvil un segundo. Bueno, lo hemos terminado y aquí está el resultado final. Hay que dejarlo secar seis horitas para que endurezca, no hay que mojarlo, no hay que tocarlo. para qué? Impresionante, ¿eh? si tiras el vídeo para atrás. O sea, si vamos al principio del vídeo para hacer un antes y un después. O sea, el grifo... El grifo ha cambiado un 100%. Está nuevo otra vez y encima protegido. De momento las primeras impresiones son espectaculares. Adiós. Gracias.